Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con de Mouse. vamos a rescatar, bueno, estamos ayudando a la mujer de la pizzería en estos momentos, vamos a rescatar los dos que nos quedan, que en un principio es este pequeño de aquí que está atascado y luego este otro de aquí, el panel, vamos a ir a por el atascado porque me llama la, mucho la curiosidad lo de los paneles estos que seguramente, gracias a este, hola, Sé que mi postura es un poco rara. En realidad me vendría bien algo de ayuda. <risa> Antes de que digas que no, déjame contarte qué me pasó. Uy La cinemática. Uy. Estaba intentando ver cómo podría arreglar el cartel de la pizzería cuando de repente a cada persona libro ver la preciosa. Me cautivó tanto que resbalé. ¡Ay, pobrecito! ¡Dios! ¡Hala, ala, ala! ¡Rebotando! Bueno, va. <risa> Ok, pobrecito. Se ha resbalado. Solo me pasa a mí, tengo una suerte nefasta. Tengo que arreglar la señal cuanto antes y volver al la killing box. ¿Te importa sacarme de esta pestosa alcantarilla? Puedo ayudar. Vale. No sé ni quién eres, pero gracias. Muchas gracias. Deja que te ofrezca primero un poco de ayuda. Ojo. Estás atrasando por las rejillas. Vale, perfecto. Ahora sí. ¡Oh, qué bueno! Vale, aquí quería venir yo. Exacto. Vale, y con esto vuelvo a subir. Efectivamente. Ah, maravilloso. Ah, lol. Ok, por aquí no puedo subir. Vale. Hola. Uh. Lol, perdón. Ah, vale. Ok, venimos por aquí Ahora bajamos por esta oh. um, ¿Cómo? Vale, ok, aquí hay rejilla oh. Vale, entramos por aquí Empujamos Vale, y ahora sí que podemos cruzar. Oh, maravilloso. Devolver la galaxia, señores. Ay, pobrecito. Bueno, ya te hemos liberado. Ha funcionado. Muchas gracias, pequeña ratona. Me ha salvado, te lo agradezco. Hora de volver al Kiblin. Espera, no he arreglado el cartel de la pizzería. No tardaré ni un minuto. Vale, bueno, ahora lo soluciona. Maravilloso. Queda espléndido. Y esta rejilla que me rodea, no, mejor no me la juego quitándomela. Con la mala suerte que tengo, cualquiera sabe qué pasaría. Mejor no la toco. Además, me he acostumbrado al olor. Tengo que volver a la Kiblin Box, ya nos veremos. Este espíritu guardián no es fácil. Ya, ya, me da cuenta. Hoy todos los Kiblins son, son un poco... idiotas, por decirlo así, pero bueno. Vale, listo. Vale, a ver. Este que tiene pinta inteligente. Vamos a ver. Hola, hola ratona. Tú eres el espíritu guardián que sustituye al lumino en esta noche, ¿no? Necesito tu ayuda con algo. Me vendría bien tus patitas. Vale, bueno, pues tú me dirás. ¿Cómo es que no puedo salir? ¿Cómo es que no puedo salir de la caja? Ahora tenemos cosas más importantes que hacer. Este es el menú de la pizzería, o oh, lo era. Se fue volando. Tengo que reescribirlo y para nada me he encerrado ahí mientras lo intentaba. Ah, vale. Normalmente al de una pizzería y se encargaba de ella. Pero parece que hoy tiene mucho entre manos. Gracias a mi increíble memoria he vuelto a escribir casi todo, pero me faltan dos precios. He visto recibos en las mesas. Vale. Vale. Puedo ayudar. Vale, pues vamos a por los recibos. Esto es probablemente lo que veíamos. El precio de la pizza, Margarita. La terraza sur del restaurante. La terraza sur del restaurante. Vale, o sea, entiendo que por aquí. Aquí podría subir, exacto. Y es este de aquí: Pizza Margarita 8.65. Vale, opa. Vale, vale, vale, vale. Pizza Margarita, sí. Al revés: 8.65. Vale, confirmamos. Dime que sí que es. La arena, divido por precios de sovietas, multiplico por el sueldo por ahora de los empleados, menos los días de vacaciones. Vale, ok. Venga, apunta, apunta. Hmm, macos, Perfecto, me falta un último dato. ¿Pizza de aguacate oh. y plátano? No te la voy a dar. O sea, por, porque estoy trabajando, pero esta gente hace atentados culi. Uy, ¿cómo he llegado hasta ahí? Vale, creo que tenía que hacer un poco de parkour. Para llegar a ese sitio. ¿Vale? Ah, vale, vale. Vamos a subir y saltamos. Aguacate y plátano, tú. Es que te... terrorismo es poco. Madre mía. Eh, eh, eh, eh. Vale, saltamos por aquí. Y hagamos. Perfecto. A ver qué va a costar. 6.45. Bueno, bueno, bueno, bueno. Te la regalan, ¿sabes? Menos mal. 6,45 O sea, vale 2 do euros y pico menos que la margarita, menos mal Madre mía, ¿Quién o sea la, ¿la pagas porque estaba sí 6,45 6,45 vale Madre mía Factor sabroso, superando el 80%, es el precio correcto. Superando el 80%, madre mía. Nada nada nada. Por favor, no comentes este desafortunado incidente con otros killings. El tampoco debería entrarse. Si tengo cierta reputación en St. Clair, ¿sabes? No quería que unos rumores le arruinaran. ¿Qué, es, ¿Qué escribe? <risa> los nombres de los killings en verdad son super cute todos y, y tienen su, su aquel. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, ya podemos encender a la pizzería. Maravilloso. El, el, que, el que escribe. Ok, vamos para arriba. Let's go. Arriba, no puedo. Vale. Esperando autorización. ¡Hazlo! Venga, arranca. Ya estamos listos, vamos a ello. Let's go. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga esos kiblins ahí, vamos, toda la energía. Uh. Ha habido ahí como un microcortés que se ha saturado la corriente, no, no pasaba. Vale, listo, lo tenemos. ¡Nah! No, maravilloso. Es que da el programa. Son las horas calitativas, vale. Entrando en modo reposo. Maravilloso. Vale. Vale. Bueno, podríamos haber llegado entre comillas más o menos rápido. Por el otro lado, pero así estoy. Vale. A ver, venga, que ya lo tenemos todo. Lisa, ¿qué? ¿En serio me acaban de colgar? El peor servicio de la historia. Solo quiero irme a mi casa. Creo que me llevaron un par de minutos. Espera, ¿estoy soñando? El cartel de la pizzería funciona. Los calefactores también. Además, justo después de colgarme no puede ser una coincidencia. El mejor servicio de la historia. Solo tengo que reescribir el menú y me puedo ir a casa. Puedes hacerlo, Lisa. Pero antes necesito tomar un descansito. El mejor servicio de la historia. Venga, Lisa. Estas horas extra te las pagan, eh. Acuérdate. Que total, solo has hecho presencia. O sea, has calentado el asiento, tampoco has hecho mucho, has tratado de hacer lo que estaba en tu mano, pero lo hemos arreglado todos nosotros. Va, te, te ha salido barato y todo trabajar. Venga, tu felicidad me la llevo. O sea, no me la llevo, la compartimos, pero tú me has entendido. Venga, vamos, ratona. A ver, Luminón, cuéntanos. Ratona. Ese es el último. Voy a la Plaza del Sur y dame la felicidad. Con eso debería bastar para volver a casa, por fin. Todavía tengo algo de poder para transportarte de vuelta a mí si quieres. Venga, dale, dale. Espera un momento. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ah, vale. O sea, espera... Uy, casi le reventamos las estufas. A la pobre Lisa. Vale, guay. Tenemos un montón de bombillas. Vale, maravilloso. Estamos de vuelta, Luminón. He sentido la explosión de energía positiva desde aquí. Has ayudado a todo el mundo, ¿verdad? Sí, eso es. Con esta felicidad debería ser suficiente. No hay nadie más en el pueblo que necesite ayuda. Vale, ratona, suéltalo. No hay nadie más en el pueblo que necesite ayuda. Claro, ahora van los cuatro. Exacto, porque no le hemos dado ni una. Jole. topati ti. Dijo rey. ¡Ole! ¡Oh! Así soy, es. Me siento mucho mejor. Por fin he vuelto a la normalidad. Por fin puedo irme a este sitio horrible. ¿Alguien más? No digas tonterías. No tengo tiempo para tus bromas. He terminado mi misión. Espíritu, guardián, luminón, volviendo a casa. Pues hasta otra. ¡Se va a pirar! ¡Oye! ¡Ay! ¿Por qué me estoy poniendo azul? ¿Pero qué haces? ¡Lol! ¿Qué me dices? ¿Hay alguien que te ayuda? ¿De qué hablas? Suéltame para hablar con los civilizados Hostia, que, que ole la ratona, eh ¿Cuándo van a parar estas humillaciones? Yo no noto nada, y sé que tú no puedes, no digas gogas. Esta noche ha sido demasiado larga, y ya va tocando que termine, y no hay nadie, pero nadie, nadie que... Espera, tienes razón. Pero lo que siento es diferente, no es algo que podamos arreglar, lo noto, aunque muy leve, una arma solidaria que necesita ayuda. Esta parte de la ciudad queda fuera de nuestra autoridad, ratona. No hay kibbles asignadas a esa zona. El tiempo es regalar a las cosas, no podemos hacer nada. ¿Aún quieres ayudarnos? Pero para llegar tendré que darte... Un poco de mi energía otra vez No, ya basta, se acabó No puedes ayudar a todo el mundo, ratón Acéptalo <risa> Vale, tú ganas Nunca te entenderé Sabes que esa gente ni siquiera sabe que existes, ¿verdad? qué sacaste todo esto Ah, da igual Te voy a ayudar Pero no te olvides de volver Si no repones este poder No puedo volver a casa Me arrepentiré de esto Ay, es verdad, me da un poquillo ¡Holo! Vale, ahora lo recojo, supongo. Uh. Vale, nueva zona. Ok, ok, ok, ok. Has gastado. Está... Espero que lo consigas, ratona. Ahora voy ve a ver qué está pasando en la residencia del oeste tan aislada. Y vuelve con felicidad. Intenta darte pisa. Tengo que irme antes de que salga el sol. O bueno, no será agradable. Vale, vamos a bajar por aquí. Venga, vamos a darnos prisa y ayudamos al Luminón. Pero claro, no tiene. O sea, no hay kiblings allí. No sé muy bien qué vamos a hacer con esto. Vale, vamos a hablar con este señor. Bueno, con este señor. Con este. Con este Kibling. Uh, ¿cómo llegamos ahí? A ver. Vale, sí, venga Pon las bombillas ahí en su sitio ¡Hola! Tú, una ristra, tú Muchas gracias, ratona ¿Cómo puedo devolverte el favor? Venga, modo fotografía Mapa del norte de la ciudad Página para fotos Pegatinas para fotos Ah, stickers Tormenta eléctrica eh, Vamos a comprar esto ¿Quieres comprar esto o sí? Disfruta, espero que te ayude Se desbloquea con 60 Este lo tenemos Mapa de la residencia del oeste Uy, no tenemos este Vale, pues vamos a compraros el mapa Sí, por favor Vale Maravilloso Vale Ok, pues vamos a ver el resto de cositas ¿Dónde está? Ah, vale, está por allí Oye, que se supone que estábamos Ok, íbamos a ir Electrificando todo a nuestro alrededor ¿Qué ha pasado con eso? hay alguna de estas, pero exacto <risa> se veía venir vale, aquí ya no hay nada, aquí ya no hay nada aquí abajo tampoco, aquí podemos subir eh. vale, perfecto oh, no hay nada aquí dentro oh, justo buah Oh, vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto! Oh. Vale, probablemente no era intencionado eso, pero. Vale. Ah, perfecto. 80. ¡Uy! Oh, aquí había otra. Vale. Vale, vale, pues vamos a ver qué mejora era esa de las 40... O sea, perdón, de las 40, de las 80... Eh, ya me saldrá. De las 80 bombillas. 83 tenemos ahora. Lo, no, nos ganan como un montón en un momento. Bueno, a ver, tampoco habíamos explorado la zona. Venga. Wow, y queda un, una tira entera, eh. Quedan un montón de bombillas. Venga. Radar de bombillas. Uh. Vale. Sí. Así las coleccionaremos bastante más rápido. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Ay, mira, y ese indicador de ahí de la izquierda. La, la verdad es que me alucina un poquito cómo llegar a aquella de la mesa. Pero bueno, vamos a nuestro objetivo. O, o vamos a acercarnos, por lo menos. Bueno, ahí tenía que haber una. Vale, aquí no hay nada. Pues maravilloso, corre súper rápido. Vale, yo entiendo que esa es la mejora que hemos sacado Vale Uy Residencia del oeste, la casa solitaria Menuda casona Ay, ¿qué ha pasado aquí? Oye, esto, aunque no haya aquí box no lo vamos a dejar sin felicidad Uy, estoy brillando azul Ah, vale Luminón, este sitio está muy aislado del resto de san Sanclera Parece que tenía razón. Es una realidad no triste por aquí. Sin embargo, no sienta ningún Kibling cerca. Esta casa está fuera de la red. Lleva sin la, esta kiblin Box lleva sin funcionar años. Está sola. Voy a escuchar al humano. Esperemos que encuentres una forma de ayudarle. Wow. ¡Ay, no, no, no! El final de este juego me va a poner muy triste. O sea, ¿ya veo lo que va a pasar? Bueno, espero que me engañe. Porque pienso que lo que va a pasar es que... Como no hay una Kiblin Box y nosotros tenemos ciertos poderes eléctricos. O sea, se supone que somos como más poderosos que un que un guardián. O sea, más poderosos. No llegamos a ser un guardián porque no somos un ser de estos de, de luz, literalmente. Pero... Eh, tenemos como una dosis, ¿no? De su poder. Entonces, el miedo que me va a dar es que... Nos vamos a sacrificar nosotros. Uy, uy, uy. Vale. Uy, Ay, tiene placas solares. Ah, con razón está fuera de la red. Arroba. Eh, ya... Pero no puedo subir. Buah, aquí hay dos bombillas. Esa la recoge saltando y esa también. Buah, es que luego tengo que volver a subir Vale, o, no, ahorraremos eso de momento Porque nos queda poquito del capítulo Luego a ver si bajando las podemos recoger Ah, vale, por aquí Efectivamente Me va a dar, creo que me va a dar Mucha penita ¿Qué te ha pasado? Ah, es inútil, no veo nada desde aquí No puedo creer que me vaya a perder la lluvia de meteoritos Hemos tenido que cancelar el viaje por culpa de la tormenta No era seguro salir con la bici por el campo con ese tiempo Hemos visto todas las de los últimos 50 años Y voy a perderme la de esta noche en mi cumpleaños Podría haberla visto desde aquí si la ciudad no estuviera iluminada como si fuera oh. Navidad ¿Esta contaminación lumínica? En serio, San era el lugar ideal para mirar las estrellas pero ya no Ojalá pudiera apagar todas las luces de la ciudad. Y admirar la lluvia de meteoritos. Maldita tormenta. Es eh, ratona. Aquí abajo. Oh, oh. Oh, oh, oh, Ven aquí. Tenemos que hablar. Hoy va. Vale. Se nos va a cerrar el capítulo aquí. Con la mujer de las estrellas. Y este Kiblin misterioso. Así que es. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando. Recordad lo de siempre. Seguidnos en las redes de la taberna que comentamos un poquito de todo. Ya sabéis, también seguidnos aquí en el canal de YouTube. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.